tan emocionado que me quiero fundir con ustedes que quiero estar más cerca de ustedes y por eso quiero saltar quiero saltar para estar más cerca de ustedes y quiero que ustedes se paren y que den un grito para demostrar el poder de la mujer en nuestro país Quiero que se paren y demostremos que las cosas han cambiado en este país y que las mujeres son importantes que determinan el futuro del Salvador. Quiero oírlas, quiero oír un grito de ustedes. Eso me hace querer estar más cerca de ustedes. Eso me hace querer estar más cerca de ustedes, eso me hace fundirme con ustedes y decirles que aquí estamos y que aquí estaremos junto a ustedes luchando por los derechos de todas las mujeres. Y me hace